Hola, hoy es viernes, ¿recuerdas que tenemos los viernes? Sí, a las cuatro y media tendremos noti señales. Hoy hablaremos y daremos respuesta a algunos comentarios y preguntas sobre la temática del pasado miércoles. Además, mostraremos emprendimientos de personas sordas y hablaremos sobre la incidencia que hacen las asociaciones. En Colombia. Nos vemos hoy en Noti Señales. Será a través del Facebook de Fenascol o la señal envío de Fenascol Digital. Recuerda, es a las 4 y media.